A la herramienta del polígono le vamos a sacar muchas ventajas utilizando atajos de teclado. Esta herramienta la vamos a encontrar debajo del rectángulo redondeado, ahí tenemos el polígono. Para crear este polígono tenemos varias formas, la primera es clic y arrastrar. Seguidamente podemos presionar la barra espaciadora para moverla por el documento. Si presionamos shift automáticamente disminuye o aumenta en proporción, suelto el mouse Luego el teclado y ahora presiono la tecla de borrar. La segunda forma es presionar Alt y Shift al mismo tiempo. Si te das cuenta, prácticamente todas las herramientas principales de dibujo en Adobe funcionan con los mismos atajos de teclado. Suelto el mouse y ahora suelto el teclado. Voy a borrar este objeto. Y la tercera forma es dando un clic sobre la mesa de trabajo. Aquí como lo tengo yo. Y puedo crear un polígono a mi necesidad. Por ejemplo de eh, 100 o de 10 centímetros. Dando un clic en OK. Tomando en cuenta que van a ser... 10 lados con la herramienta de selección lo voy a seleccionar un poquitito lo voy a mover desde una esquina voy a reducir su tamaño con shift clic y arrastrar quiero que te fijes eso que está ahí eso es un vértice interactivo si das un clic y arrastras hacia adentro mira cómo se está haciendo más redondo esto que está aquí voy a poner control z y algo interesante que salió en la versión 2015 es esto que está aquí donde tienes S más y S menos eso qué significa que con clic y arrastrar hacia arriba puedes crear menos vértices o menos ángulos o menos lados y arriba también podemos hacia abajo colocar más lados a ese polígono también ya que estás aquí puedes darle un color también al polígono y asimismo trabajar con el panel de transformar que está en la parte superior donde puedes rotar este objeto que realmente aquí no se va a notar mucho pero también lo puedes sesgar un poco voy a poner control, control z una y dos veces recuerda que también en el panel de la derecha tiene ese panel de propiedades donde puedes rotar a sí mismo de manera exacta y también puedes voltear de manera horizontal y de manera vertical ¿Te gustó esta lección? Espero que realmente sí y muchísimo Suscríbete a nuestro canal y te espero en la siguiente lección y también activa la campanita ¿eh?